En este caso, como ya le he transmitido personalmente a Rafa, encantado de haberlo conocido. Me parece una persona que me sorprendió por su cercanía, su sensibilidad y su capacidad de trabajo. Y como tal, darle las gracias por el tiempo que ha estado con nosotros. Que le vaya muy bien en su nueva faceta como profesor. Y él ya sabe todo lo que, es, lo que pensamos uno del otro. Muchas gracias, de verdad. Y que te vaya muy bien, Rafa. Muchas gracias por el grupo Ganemos Córdoba. Bueno Rafa, eran cuatro años, <risa> eran cuatro años, ya no lo hemos dicho todo, pero decir públicamente que no compartimos tu decisión, pero que la entendemos y que la respetamos y que te apoyamos, por supuesto. Personalmente no voy a perder mucho porque somos compañeros de la plataforma 15M de socios y porque somos amigos y nos vamos a seguir viendo, esta tarde tenemos una reunión pero como concejal de Ganemos Córdoba y creo que puedo hablar en nombre de todo nuestro grupo municipal vamos a perder mucho, vamos a perder mucho porque en nuestra posición que es una oposición que pretende ser constructiva en el marco de un acuerdo de investidura pues no con todos los delegados y delegadas pues tenemos una situación de diálogo y con algunas personas porque no hay nada de diálogo y con otras porque entiende el diálogo en que yo te cuento lo que estoy haciendo y tú me escuchas y contigo no ha sido así, contigo hemos podido trabajar de forma proactiva y recuerdo ahora pues en ese mes de julio ¿no? que nos hicimos un viaje en 55 horas recorrimos 2000 kilómetros visitamos cuatro ciudades Madrid, Zaragoza, Terraza, Barcelona nos entrevistamos con 23 personas entre ellos el alcalde de Zaragoza la alcaldesa de Barcelona concejales, técnicos justamente para, para preparar las bases y que, se, y que el proyecto de oficina en defensa de la vivienda fuese lo mejor posible ¿no? y que a ti te gustaba presentar como tu querida oposición ¿no? era una forma de trabajar era una forma de entender la política y fíjate dónde estamos si te cuento una reunión que tuve ayer sobre ordenanza en otro estilo muy distinto nosotros vamos a perder eso y eso creemos que es malo no para ganemos sino que es malo para la ciudad de Córdoba porque de ese trabajo a veces surgen cosas mejores Surgen cosas mejores. Tú te vas, no pasa nada, nos vamos a seguir viendo. Otros nos vamos a quedar, concejales, que además nos quedamos con un peso añadido, porque ahora te ve la gente y te dice: Se ha ido Rafa del Castillo, dice, se van los mejores, ¿no? A continuación te dice, bueno, no me refería a ti y tal. Bueno, seguiremos con ellos, no pasa nada, yo, tiene uno que rectificar, no, no, no, no, vale, se van de los mejores, justamente. Compañero Rafa, tú sigas así. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir trabajando con los mismos ideales que nos hicieron dar el paso para entrar a la institución. Vamos a seguir trabajando desde donde estemos. Así que para adelante, compañero. Por el Grupo Ciudadano, señor Dorado tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcaldesa. Bueno, ya también te lo transmití personalmente. Eh, pese a algunas mmm, diferencias políticas, algunas, que no todas, que tenemos tú y yo es de destacar eh, la buena relación personal que hemos mantenido desde el primer momento y creo que no solamente ha sido entre nosotros, sino con el resto de, de concejales. Creo que eso es por, por tu propio carácter, por tu forma de ser, tu cercanía, tu capacidad de trabajo, que tengo que reconocer aquí públicamente y sobre todo la labor que has estado haciendo por esta asociación que tanto necesita que se le apoye. Te doy una enhorabuena por eso y me da un poco de rabia que te vayas pero no por ti sino porque precisamente tú eres el concejal de ese grupo que me cae mejor pero a ver qué le vamos a hacer las cosas son así, un poco ratificando lo que le has dicho también a, a Rafael Blasque, ¿no? así que bueno aparte de broma aparte de broma quiero desearte lo mejor en, tu, en, tu, en, en retomar en tu, tu, tu faceta profesional como profesor me da cierta envidia sana sabes que que te lo he dicho personalmente y nada, y que te vaya muy bien y que bueno, por supuesto que nos seguiremos viendo porque de luego conmigo cuentas con un amigo personal Por el Grupo Popular, señor Bellido Muchas gracias, señora alcaldesa Bueno, pues Rafa, como ya hemos hablado también personalmente tampoco voy a extenderme mucho más pero sí creo que hay cosas que hay que decir en público aparte de en privado y lo primero es agradecerte el tiempo que le has querido dedicar a tu ciudad y la suerte que has tenido además de que los ciudadanos te eligieran para dedicarle ese tiempo a la ciudad. Cualquier persona de los 29 que estamos sentados aquí, pues es digno que quiera, lo que podía dedicarle a la familia, a los amigos, al ocio, a formarse, pues dedicárselo a su ciudad y trabajar por los demás. Y como con cualquiera de ellos, y en tu caso además con responsabilidad de gobierno, agradecértelo. Y luego, lamentar, sinceramente, lamentar que, que deje la concejalía, que deje la política, porque creo que no es bueno tampoco en ningún caso, porque hay que agradecer el tiempo que se le dedica, pues creo que no es bueno que nadie tenga que salir, por cualquier motivo, y menos en tu caso, que creo que... ...no obedecen solamente que a una reflexión personal de un cambio de rumbo... ...porque quizás no hayas podido cubrir las expectativas que tenías generadas... ...en tu propia labor y en este ayuntamiento... ...y yo creo que eso pues no es bueno... ...no es bueno porque cualquier persona que se quiere dedicar... ...pues merece estar esos cuatro años... ...además en este caso gobernando y dedicándose a la ciudad... ...a sacar sus proyectos adelante... ...pero es verdad que muchas veces... ...y estoy hablando con el corazón... ...pero muchas veces el corazón no basta... Y además del corazón, pues hay que poner otra cosa sobre la mesa, que seguramente en este caso, y no es una crítica a ti, ni mucho menos, pues hayan faltado para impedir que pudiera llevar a cabo todo aquello que quería. Espero que de ahora en adelante, espero no haberte molestado nunca, creo que no hemos tenido ningún roce en estos dos más de dos años que nos impida tener una buena relación personal. Como ya dije públicamente, creo que eres un buen chaval, que te hizo gracia vos ya tienes los 50 años y espero que podamos seguir viéndonos, esto una despedida, es un hasta luego. Y que la relación personal, que hasta ahora ha sido siempre muy correcta, pues pueda seguir siendo así. Que te vaya muy bien, Rafa. Señora González Calante, por el Grupo Socialista. Lo primero pedirte disculpas porque despedirme de ti teniéndote justo detrás es complicado, pero bueno, ya se han dicho muchas virtudes tuyas. Desde luego no hay nada como irse para que de uno hablen bien, aunque sea atacando a los que se quedan, pero está bien, de uno hablan bien. Me sumo evidentemente a todo lo que se ha dicho y sí que como compañera de, de equipo de gobierno de estos dos años junto a ti, pues agradecerte dos años de intenso trabajo, de muchas, muchas horas, de reuniones, de a veces esos cabezazos contra la pared, de no sabes cómo sacar las cosas adelante de la mejor manera y de, desde luego de compromiso con lo público. Así que muchísimas gracias, sigues con tu compromiso por lo público, volviendo a tu profesión como docente, que, que me consta, lo haces más que bien. Así que bueno, si es lo que tú has elegido, pues así sea, todo lo mejor del mundo para ti. Y por último, por el grupo de... Señora López tiene la palabra, pero de manera breve porque ya había intervenido su grupo. Lo sé, pero es que lo he pedido cuando él ha terminado, pero no, no me ha visto, muy breve. Eh, no, no podía irme de aquí sin, sin decirle adiós a Rafa. Él sabe todo lo que ha sido para mí durante estos dos años y que ha sido una persona con la que hemos estado trabajando codo a codo. Yo llegué aquí, me encontré un compañero de trabajo y me voy con un gran amigo. Entonces, bueno, agradecerte todo lo que has hecho. Creo que es una persona que ha puesto la justicia social por delante absolutamente de todo y eso hay que agradecérselo. Y nada más decir que deja un vacío aquí muy grande y que te voy a echar muchísimo de menos, compañero. Y por último, el señor García tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señora alcaldesa. Pues. Eh... Yo también quería agradecer también las la palabras de Rosario y de nombre de su asociación. Eh, para nosotros es, la, es lo más complejo, ¿no? El despedir, además de eh, a un compañero de la bancada, a un compañero de, del partido, ¿no? Que se va de, de solo de este salón de PLEM, no se va de, de ser un amigo, ni se va de ni deja de ser un compañero y tampoco. ...deja de estar en la política... Eh, ...nosotros tenemos un camarada que tiene 103 años... ...103... ...Rafael Martínez se llama y un día... ...le dijo un hombre que... ...un señor que había... ...que él nunca había estado en la política... ...y llevaba 90 años militando en el Partido Comunista... ...lo que pasa es que nunca había sido cargo público... ...que era otra cosa... ...lo digo porque Rafa deja hoy de ser cargo público... ...deja de ser concejal del Ayuntamiento de Córdoba... ...pero no deja de estar en la política ni deja de estar en la lucha social y en la lucha de clases que nosotros también le llamamos. Por lo tanto, eh, ni perdemos un compañero de lucha, ni perdemos un amigo, eh, sino que su frente de lucha se va a otro espacio en el que nos vamos a encontrar y nos vamos a ver, además de en otros sitios que él sabe también que nos vemos, que nos vemos a menudo. Es muy difícil despedir del Pleno a un compañero que... Ha hecho un magnífico trabajo y al que en el nombre de Izquierda Unida yo le agradezco eh, como portavoz del grupo y también como coordinador como coordinador provincial de Izquierda Unida la hora y la dedicación que le ha dedicado a esta ciudad y en especial a los que más lo necesitaban a los más débiles y no solo dentro del ámbito de Córdoba Ciudad de nuestro de nuestra ciudad sino también a aquellos que están lejos ...y que están mucho más necesitados en algunos casos de los que viven aquí... ...porque Rafa también ha sido el delegado de cooperación internacional y solidaridad... ...y también lo ha hecho de manera ejemplar. Eh, como digo Rafa deja el pleno del Ayuntamiento de Córdoba... ...pero sigue en la lucha, sigue en la batalla por hacer un mundo mejor... ...y por hacer una Córdoba y una sociedad muchísimo mejor. Nosotros y nosotras le deseamos, como no podía ser de otra manera... Eh, bueno, pues que en su vida familiar y en su vida profesional, pues eh, le vaya lo mejor posible. Yo en estos años he vivido muchas cosas. Ustedes, la mayoría, como es normal, no la sabéis. Pero él se hizo hasta socio del Córdoba por estas dos horas con su hijo... ...viendo el partido del Córdoba, los cuatro juntos... ...y son detalles humanos, ¿no?... Este, ...esta dedicación exclusiva le dedicaba tanto tiempo... ...pues que perdía cierto contacto con su hijo... ...y como a uno de ellos le gustaba mucho el fútbol... ...lo que decidió fue hacerse socio del Córdoba... ...para echar un rato con, con ellos... ...son anécdotas que pasan en la vida... ...que pasan desapercibidas... Pero que define mucho a la persona. Yo lo único que tengo claro es que eh, después de dos años o de cuatro años de pasar por aquí, ya no somos los mismos. Eso es lo único que tengo claro. Y Dafa, por unas cosas o por otras, ya no será el mismo. En algunas cosas, pero en otras si sí esperamos todos y todas que siga que siga haciéndolo mucho que nos ha, no ha enseñado. Y termino haciéndole una promesa delante de todo el mundo. Él, cuando yo me enfado mucho, eh, me manda libros de relajación y de psicología que nunca me he leído. Y le prometo que algún día el próximo que me mande ese me lo leeré. Así que nada, muchísimas gracias y muchísima suerte en nombre de todos tus compañeros y tus compañeras. Bueno, pues yo antes de darle la palabra por última vez a, a Rafa del Castillo, eso lo quiero de verdad respetar los motivos que tuviste para dar un paso con mucha generosidad y dedicar parte de tu tiempo a la actividad pública y que esa actividad pública fuera para esta ciudad, respetar de la misma manera los motivos que tienes para dar ese paso atrás, agradecerte el esfuerzo y el compromiso que lo hemos compartido durante estos dos años y desearte en lo personal lo mejor. Esa frase de que, que te vaya bonito eh, subrayado con negrita y en mayúscula. Tienes la palabra. Muchas gracias, alcaldesa. Antes de que empiece, como una intervención un poco emocionante para mí, me gustaría contar una anécdota personal. Cuando yo tenía 14 años, mi padre me llamó para hablar conmigo. Me metió en, en el comedor, cerró las puertas, yo estaba pensando qué habré hecho y me dijo que la conversación que iba a tener conmigo la tuvo su abuelo con su padre su padre con él y bueno, pues se remontó un montón de generaciones hacia atrás. Él me dio una serie de pautas que tenía que seguir para ser hombre, ya tenía 14 años, las mismas pautas que le dio su padre, las mismas pautas que le dio eh, su padre, a su padre, etc. Y me dijo pues una serie de cosas, unas buenas, otras menos buenas, que están ahí en la mochila. Y me dijo una que ha estado en mi mochila bastante tiempo me dijo que los hombres ya no lloran es decir, tú ya solo lloras si alguien se muere, si no se muere nadie, pues no llores entonces, bueno, yo lo de si alguien se muere como no me dijo nada de las películas pues hasta en las películas de acción a veces también lloraba cuando se moría alguien pero eh, es algo que me ha pesado siempre mucho en estos desahucios aprendí la rebelión de las lágrimas de, que, que dijo el compañero eh, Pepe Coy ¿verdad Rafa? Y, y antes yo hablé con mis hijos mayores eh, con el chico todavía no lo he hecho les conté esto, ellos no sabían muy bien lo que les estaba contando y además les dije mmm, esta herencia que yo creo que no es una herencia buena me la quedo yo a vosotros no os la paso pero bueno por A, por B, por C, pues ya no me pasa. Entonces, si en mi intervención se me escapa alguna lágrima, pues que lo sepáis en, en entender, que han sido muchos años que no, que no lo podéis hacer y desde hace poco tal. Hoy me vengo a despedir del de Pleno después de dos años de un intensísimo trabajo, de haber vivido muchas experiencias, de haber aprendido mucho y después de que he puesto el alma para ejercer estas responsabilidades de la, de la mejor forma que he sabido incluso he puesto esto por encima de mi familia de mi compañera de mis hijos es un error, es un error no lo hagáis pero yo no lo he sabido hacer de otra forma hoy no es un día para hacer re. re, re Re reproches, al contrario. He tenido una ocasión para vivir con intensidad una experiencia a la que pocas personas tienen oportunidad y me siento profundamente agradecido con quienes me lo han permitido hacer: la sociedad cordobesa y la militancia de mi organización Izquierda Unida. También me siento especialmente agradecido con las trabajadoras y con los trabajadores de este ayuntamiento. ...que son el capital más importante que hay en esta casa... ...y que todos los esfuerzos por cuidarlos son pocos... ...y en particular con el personal del de área de servicios sociales... ...y de cooperación internacional... ...que todos los días ponen su gran profesionalidad y su corazón... ...para hacer este mundo un poco mejor... ...también quiero dar las gracias a los colectivos sociales de esta ciudad... ONGs, asociaciones de, de vecinos, movimientos Ciudadanos y sindicatos por su esfuerzo para que el trabajo en red no sume, sino que multiplique y las diferencias que también las ha habido han servido creo yo para avanzar y para aprender de manera constructiva Gracias, infinitas gracias a mi familia en estos des, des, desahucios porque lo que He, he, he aprendido con ellos en lo que he intentado implementar en este ayuntamiento y no lo habría hecho sin esas asambleas en las que he, he aprendido tanto de las que nunca me fui y ahora vuelvo con más fuerza y más sabiduría gracias también a las trabajadoras del de, de servicio de ayuda a domicilio por sus ganas de luchar y por demostrar que la lucha de la clase trabajadora, vale la pena y que cuando se hace consigue frutos seguida así gracias a Red Española de Madres y Padres Solidarios por esas muestras de cariño tan grande que me habéis dado por tan poco que yo os he dado al lado de lo que he, he, he aprendido a vuestro lado, creo que soy mejor persona desde que os conozco muchas gracias gracias también a las personas de este pleno con quien en la gran mayoría de los casos tengo una relación personal excelente o muy grata pues con el partido popular el señor Moreno ya es amigo mío quien me iba a decir a mí que un antitaurino practicante convencido como yo se iba a hacer amigo de un torero. <risa> Pero, bueno, la verdad, José Luis, que me has tratado siempre con muchísimo cariño, siempre he visto esfuerzo en ti, en los espacios que hemos que hemos compartido, por, por, por aprender de otra mirada. Y, y lo he dicho siempre y, bueno, pues, en fin. Gracias. Eh, con el grupo... De, con, con el señor David Dorado, José Luis pues me río mucho cada vez que me encuentro con ellos, les recrimino siempre que no entiendo por qué en el pleno nos dicen las cosas que nos dicen cuando luego nos encontramos y me abrazan eh, y bueno lo seguiré sin, sin, sin entender creo que, que deberían reflexionar si vale la pena mostrar a veces esa me sale la palabra violencia, ¿no? La que yo quiero decir, ¿no? El, el, en los plenos cuando no hay esa, esa relación personal tan, tan, tan mala, al contrario, ¿no? Y quizás la gente de, de, de, la, de la ciudad merezca ver que, que nos podemos llevar bien aunque tengamos unas discrepancias ideológicas tan grandes. Con Rafael, pues bueno, pues siempre hemos tenido una relación muy buena, siempre hemos hablado, me he He atrevido a mandarle artículos económicos de autores de izquierdas que son para mí referencia y él se lo ha leído, me ha, me ha, me, me ha estado rebatiendo, contestando, la verdad que no me ha convencido nunca, pero bueno, ahí, ahí está el esfuerzo, sé que lo ha, ha hecho, ¿no? Pues con, con el SOE, pues bueno, pues la relación que tengo con ellos, la, la relación personal es buena, es muy buena. ...tengo un cariño especial a ciertas personas... ...Mamen, que fue mi alumna... ...aunque por clase, la verdad, no la vi ningún día... ...pero en las revisiones de los exámenes sí... Eh, y, ...y bueno, pues con el señor David Luque... ...en fin, gracias por este tiempo... ...y bueno, pues ganemos... ...pues bueno, pues yo a Paco Molina... ...lo conocí en Mesas de Convergencia... ...a María Ángeles en La Tejedora en, en, en Maizca Vicky, bueno Vicky tú has sido mi gran descubrimiento Yo, pues me encontré con una chica con un geniazo tremendo y tal y bueno pues la verdad que siempre hemos nos, nos, nos hemos llevado bien también nos, hemos, hemos discutido pero me voy aquí con una amiga muy especial ...y con una compañera de lucha... ...con la que voy a seguir coincidiendo... Eh, de muchos lados, ¿no? Rafa, pues, bueno, ¿qué voy a decir yo de Rafa? Rafa es un hermano... ...de lucha... ...un amigo... ...personal... ...enorme... ...a él nos une algo muy fuerte... ...que es estos desahucios... ...que hemos vivido allí situaciones... ...durísimas... ...intensísimas... Hemos luchado por compañeros, hemos estado luchando por vidas de personas. Algunas de ellas no pudimos hacer más. Y bueno, pues, en fin, tú me vas a seguir soportando quizás más de los que están aquí, ¿no? Eh, mis compañeros del grupo municipal, bueno, pues lo voy a echar mucho de menos, aunque yo me van a seguir viendo, ¿no? Perico... Pues con Perico ha, ha, ha pasado aquí algo Yo me peleaba antes más con él En los bares nos miraban porque nos poníamos a discutir y tal Y nos tenían que decir, bajar la voz y tal Y la verdad que nos hemos peleado menos mm, Espero que ahora volvamos a pelearnos otra vez tanto como antes Porque vamos, será señal de que vamos a vernos más en esos bares ¿no? Con Alba, pues Alba me preocupa porque yo no sé con quién se va a pelear ahora en el grupo municipal y sobre todo con quién se va a reconciliar ¿no? y además esa, esa capacidad que tiene Alba para reconciliarse a mí me resultaba sorprendente de, de, de que siempre recordaré el viaje ese a Antequera que, eh, que no me contaron que ella venía si llego a, a verlo sabido porque ese día habíamos discutido no me habría montado en el coche pero cuando se montó ya arrancó el coche y ya no y estuve esforzándome todo el camino para no reírme de todas las cosas que me decía ¿no? entonces voy a echar mucho de menos eso porque bueno, pues al final Alba nos hemos hecho amigos tuyos y bueno, pues voy a echarlo de menos ¿no? y Amparo, bueno, pues Amparo pues siempre te has complementado conmigo muy bien ¿eh? siempre lo que me faltaba a mí creo que lo tenías tú esa paciencia que yo no tengo, pues tú la tienes esa frialdad que me ha faltado en ocasiones pues tú la tienes también desde el sentido bueno, y sobre todo Amparo, tú siempre has estado al lado mío, escuchándome en los momentos buenos en, en, en los malos y te has preocupado sinceramente siempre por mí y bueno pues mmm, tengo en mi grupo a tres amigos que, en, que no los pierdo al contrario y tal eh, he aprendido mucho a vuestro lado espero haber enseñado algo aunque sea cosas de informática y bueno, y os voy a echar mucho de menos he, he, he intentado poner mi gran odea, arena para hacer una ciudad mejor y hemos hecho cosas interesantes y muy importantes de las que estoy muy orgulloso He peleado por cada injusticia, he peleado por cada corte de luz, he peleado por cada corte de agua, he peleado por cada desahucio y no puedo decir que estas peleas han sido como si fueran mías porque no he pasado por esa situación personal, pero sí he peleado sintiendo que era mío, sintiendo que era mío y que algo se, se, me, se me rompía. Siento los errores cometidos que los ha habido y seguro que no son pocos, pero no han sido intencionados, al contrario. He intentado durante estos dos años actuar y hacer crítica desde la política, nunca desde lo personal. Y si hay alguien de los que está aquí presente que se haya sentido ofendido en la parte personal, por algo que yo haya dicho, por algo que yo haya hecho, decir que también lo siento es algo que siempre ha estado muy lejos de mi intención no puedo dejar este pleno sin tampoco recordar a mi querida a la a la, a la querida eh, María José Moros que nos dejó hace un poquito más de un, un año le mando un beso enorme allá donde esté vuelvo a mis espacios na naturales como son estos desahucios que bueno ya me han comprometido a asumir responsabilidades que tenía antes de estar aquí, al mundo eh, educativo, a la calle y bueno, durante estos dos años he estado en el Pleno sin que nadie me eche, antes cuando yo venía al Pleno me echaban, espero volver a continuar entrando al Pleno sin que me echen. Eh, paso el relevo a Juan Hidalgo, Juan Hidalgo es una gran persona, es una persona... ...solidaria, comprometida... ...que tiene una gran sensibilidad... ...y tiene mucha conciencia... ...yo confío mucho en él... ...y sé que hará todo lo posible... ...por hacer bien las cosas... ...gracias a todas las personas también... ...que están en el equipo del de Grupo Municipal... ...Izquierda Unida... ...y en especial quiero darle las gracias a dos... ...quiero darle las gracias a... ...a Mariano que está ahí con la cámara... ...por su paciencia... ...por su trabajo... ...por su asesoramiento y por el cariño... ...que me ha dado siempre... ...y le, y le quiero dar también las gracias a Che... ...mi amiga Che... ...por el apoyo continuo y personal que me ha dado siempre... ...porque me ha acompañado... ...y siempre ha estado a, a mi lado... ...creo sinceramente que la mejor coordinadora... ...que puede tener Izquierda Unida en Córdoba... ...y yo me siento muy orgulloso de que ella esté ahí... ...y de nuevo gracias a Izquierda Unida... Y a su militancia, que es quien hace grande a esta or, or, organización. Y antes de que acabe, pedirle al secretario que el papelito que necesito para ir hoy a trabajar, que me tengo que ir a la, a la, a la, a la delegación. Un honor y un privilegio haber estado aquí y durante estos dos años poder haber servido a esta ciudad. Muchísimas gracias.